Aquí está el primer lanzamiento, está obligado a meterlo. Es crucial meter el primer penal. y mi cristian se estrelló en la madera. El penal estaba muy bien cobrado, pero le faltó precisión. Martínez llega a cobrar un penalti. ¡Gol! El portero se fue al otro lado. Una ejecución brillante. Nunca dejó de ver al portero. Demasiado cerca este muchacho quiso meter el penal por el centro, pero no engañó el portero. No se movió y lo paró con gran facilidad. Fundamental este disparo. Si lo transforma, se pondrán dos goles por delante y eso les dará más confianza. Gol, la puso a la izquierda. La ventaja es de dos goles. Necesita marcar porque si falla, señor García, se les va a venir la night encima. Si transforma este penal, va a estallar el estadio. La mesa puesta para ser un nuevo héroe. ¡No! Y habrá más. Después de lo que acaba de hacer que se dedique a otra cosa, que se vaya a otro país, porque si algún aficionado lo reconoce, le va a comer la cabeza después de haber fallado este penal. Al fin y al cabo, señor García, ese penal decidió el resultado de este partido. Barcelona vence en medio del drama y la desesperación. Ha habido gran...